En TrackBank trabajamos con el personal más cualificado del sector para ofrecer a nuestros clientes los resultados más profesionales en el ámbito del trap. Utilizamos procesos y equipos de alta calidad para garantizar que tu tema sea un temazo. Porque en TrackBank nuestra garantía es tu sonrisa. ¿Qué, ¿qué hacemos aquí? Bueno, muy fácil, si es el anuncio lo entiendes, ¿sabes? Que ya la habéis visto Y no, no lo entendéis ¿Sabes cuando escuchas una canción de trap? Que son unos coros aleatorios de fondo Por eso somos nosotros Eso es trap punk Bueno, esto funciona de dos formas O bien vienes aquí y te lo montamos Te asesoramos, te decimos que, que le va mejor a tu música Te hacemos... Coros para ti si hace falta porque tú lo pagas también, sabes y luego en verdad puedes hacer la otra que es hacértelo desde casa te coges, te descargas la música de la web, para la gente que no sabe, pues mejor venir aquí pero si, si, si lo sabes hacer pues oye, te lo haces desde tu casa, bueno también hay gente que nos ha dicho que que lo usa de, de tono de llamada del whatsapp, del móvil yo no sé cómo se hace eso, pero la gente lo hace. Muy bien loco, esto está genial, pero, pero mira, solo le pones esto, va a estar, pues, de puta madre. Pa acá. Uh, uh. Sí. Uh, uh, uh. Os voy a enseñar nuestro trabajo más conocido. Voy a saltar de un avión. De un avión. Voy a escapar de prisión. De prisión. Va a salir en televisión. Va huh. a llamar tu atención. No nos voy a llamar. Uh. Yeah. Yeah. Mira esto es el estudio, aquí grabamos los, los sonidos. Eh, nos gastamos una pasta en comprar mierdas de estas para condicionar pero no funciona una mierda si pusamos colchones. Aquí somos católicos. Ah, sí, los coros a domicilio. Es un servicio que está saliendo bien de ahora nuevo, que hacemos coros a domicilio, pues... Por un precio simbólico, eh. No te creas tú que sale caro ni nada, en verdad. Es que el gato ese tuyo es insoportable. Es insoportable ese gato. A ver, cacho esta vez. Es que es imbécil. Eh, Kinder Malo, Pin Flaco, Loco Playa en general, todos, todos que son buena gente. Todos. La Rosalía, la Rosa, la Pedro de la Droga. Sí. Eh, no sé, loco, todos. Todos, todos, sí. todos. Si nos están escuchando, todos que nos abran direct, por favor. Sí, no. Queremos que una colaboración. Queremos trabajar, somos gente de bien. Sí, sí, trabajamos bien, trabajamos muy bien.